¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos ya aquí en Solo Negocios. Bienvenidos a una emisión más, siendo ya las 4 de la tarde de este 31 de mayo, prácticamente ya pues, en junio, mitad del, del, del 2022. Y pues, como todos los martes, aquí mi nombre es Manuel García y le doy la más cordial bienvenida para que nos acompañe en una hora más de este programa de Solo Negocios. También le doy la bienvenida aquí, como siempre, como como todos los martes y, y como siempre dice al pie del cañón y ya sin sin tomar la cuenta, no, ya, sin llevar la cuenta de cuántos programas llevas aquí. El doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Te, te iba a decir símbolo sexual de los economistas, <risa> de, de los y las economistas para que luego no, no, no haya no haya molestias, pero seguramente va a haber más de un más de una queja, así que mejor omití ese ese adjetivo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te fue en la semana? Muy bien, eh, fue una buena semana. Sí. Ah, bueno, fue una buena semana para los deportes, ¿no? Así que es. además eran de, de tus equipos, y no me refiero al Atlas. No, al Real Madrid. Al Real Madrid, que sí, sí. Estuvo pues, muy movido, ¿no? Al final, el fin de semana, para todos los gustos, colores y sabores, ¿no? Esta, este sábado y domingo. Así es, y Bueno, afortunadamente el Real Madrid tuvo su... Su, su momento. ...campeonato número catorce bueno también a pesar de a pesar de que muchos no lo quieren <risa> Ay, es que no, no es que lo quieran no Dios, digo me imagino que debe tener sus seguidores pero pues allá en, en, en la madre patria no no tendría por qué ser aquí en en México pero bueno pues digo el momento nada más para para pasarlo en, en, ahí conviviendo pues no está mal, ¿no? al final al final del día, no así a veces con las carreras de, de Fórmula 1 que empiezan el domingo en la mañana, muy temprano y ya cuando te levantas ya está todo cocinado ya no hay nada que hacer ya ya prácticamente no alcanzas ni, ni, ni los tacos de barbacoa, ¿no? para acompañar la carrera entonces bueno, pues en ese sentido está mejor, pues ¿cómo ves Luis las, las noticias de esta semana que están un poquito... Bueno, pues son yo, yo, yo francamente mmm. no veo nada eh, espectacular, eh, creo que más bien sigue este ambiente relativamente estable, a pesar de las incertidumbres a nivel mundial, todavía la economía mexicana pues está mostrando eh, signos a través de sus indicadores pues de relativa estabilidad. Los podemos comentar y luego ver un tema muy interesante que, que traigo por acá. Pero eh, en principio, pues hay, el, precisamente el día de hoy, el Inegi reporta, el, el, lo que sería el, la variación del, del empleo y eh, por cuarto mes consecutivo, tercer mes consecutivo, hay un incremento en el empleo ¿sí? en, en este país y un, el mejor comportamiento del último año y medio es que está dando en esta, en esta etapa. O sea, le vamos avanzando al menos en empleo. En cuanto a precios, pues ya Abril mostró la... Aún, es decir, vamos, se mantiene eh, relativamente alto el, el lo que sería una tasa de inflación anualizada. No obstante, ya se mostró la primera desaceleración, no solo la economía mexicana, sino también la economía norteamericana. No así eh, las economías europeas que sí tuvieron, todavía están en, en una situación... Al de alza. De, de, ...del alza del nivel de general de precios. Ese es otro dato. Otro dato es el de las finanzas públicas en este país... Presidente, el día de ayer se dio el reporte y pues eh, en este caso Hacienda eh, reporta un incremento en, el, en estos últimos cuatro meses, lo que sería el primer cuatrimestre del año, de aproximadamente 113 mil millones de pesos en su, como, como recaudación. y Esto es, eh, es bueno, no solo por la recaudación, por decir así, sino además porque estamos, hay que recordar que el gobierno está eh, este, pues, subsidiando, en su caso, descontando lo que sería el IEPS a las gasolinas, eso por su parte es bueno. Por otra parte hay algo también bueno que es que la, eh, este, la, lo que sería el déficit público no supera los 13 mil millones de pesos, es decir, es prácticamente nada para el Controlable. La, el, muy, muy controlable, mm. de hecho muy bajo el, el el déficit prácticamente está en equilibrio, las la finanzas en este caso. Y, y finalmente, del tipo de cambio que, como todos saben, eh, pues se, ha, eh, se habla del superpeso. Eso del superpeso, estas cosas es como. Es más, por, por unas más horas. La, es más un tema, es más un término de, de la prensa, por decir así. Pues es el así. peso fortachón sí, sí, y, sí, que y el superpeso. Acá, o sea, son, vamos, son cinco, este, seis días de, de fortaleza el peso, está bien y ya es el superpeso y estas cosas, Oye, bueno, pero, pero a ver, gana la selección y se van todos al ángel y, y celebran como por cinco días un triunfo que después a lo mejor en un mundial a los tres días se lo, re, se lo revierten, pues ¿por qué no van a celebrar que el peso gana el unos peso, centavos? ¿no? Y, bueno, claro, eh, mm. hoy leía una, eh, la columna de, de Enrique Quintana, el director del periódico El Financiero, y él, eh, pues de manera muy atinada, porque además, eh, francamente, es un crítico, de, de varias de las políticas de la, de la llamada 4t pero en este caso eh, pues se comenta bueno eh, tan equivocados están quienes le dan todo el, el, el este pues el, el lo que sería el triunfo lo que sería eh, eh, la en este caso el, el triunfo, perdón discúlpame, el de, del peso o en su caso el comportamiento o el beneficio de, de este comportamiento del peso al gobierno mexicano, esto o sea están equivocados, están ellos porque el gobierno no tiene, no es el responsable de todo en este caso, ni o sea, hay, bueno, hay de un montón de, de variables, este. sí. sí hay un montón de variables en y, pero también tan equivocados están los que no le quieren dar al gobierno algo de del crédito en, en cuanto al comportamiento del peso y eso es cierto porque son tantas las variables son va y las más significativas y entre las más significativas sí está como el gobierno está manejando una serie de, eh, de, de estrategias y de políticas eh, económicas y entre ellas está precisamente la del gasto público, la de la deuda. Y, y bueno eso da confianza por decir así y además algo muy interesante que decía todo el mundo decía que el gobierno iba a tratar de intervenir iba a invadir el espacio del banco de México y dice y eso no ha sucedido Estamos, sí no claro todavía se mantiene no de que en, en incluso el banco de México está pensando en irse hasta los 75 puntos eh, eh, de hecho, eh, eso es algo de las cosas que también eh, yo creo que debería preocupar, ¿no? Que estén diciendo hasta dónde tope las tasas. Si no, necesario. claro, eh, Es, yo ya lo he comentado que hay que ser muy prudentes en eso porque también ahorcan, ahogan mm. eh, la, los, las posibilidades de, eh, de crecimiento, en su caso de primeros impulsos de la economía mexicana este año, entonces... Hay que tener mucho cuidado. Pero todo ello, todo esto que acabo de comentar, nos está hablando de que hay una economía pues, relativamente estable, ¿sí?, eh, estaba, yo yo estoy viendo ahora algunos twitters porque ah, desde hace tiempo también me metí a este mundo artificial del twitter como que todo mundo crea realidades <risa> en el twitter. A ver de qué se a trata. Qué se trata. <risa> y sí hay este pues hay un empresario mexicano no no sé cómo se no, llama. O sea, hay el, muchos. El que <risa> el, el que está en como promoviendo la coalición de la oposición. Ah, Claudio X. Ah, exacto, un canoso. Sí, Claudio bueno, X. Bueno, sí. este personaje pone ahí en un twitter dice y ahora está pasando esto y nos están llevando al sur eh, totalitario de Cuba, <risa> que Nicaragua y Venezuela El y Caribeño. Y bueno, Cuba. Eh, qué pobreza de empresario, francamente, si es un empresario, ¿verdad? Sí, sí, sí bueno, sí, qué sí, pobreza, es francamente, pero eh, no es así. Este gobierno, fra, desde mi perspectiva, ha sido muy responsable en cuanto al manejo de la política macroeconómica. Claro. Bueno, en realidad sí es cierto lo que, lo que mencionas, es, es una situación, vamos a decir, responsable eh, de, por parte del gobierno, ¿no? Y, y se mantuvo responsable y, y lo sigue haciendo, y, y obviamente se ve en, la, en, en las finanzas, en que efectivamente son un montón de variables que no controlas porque la mayoría son externas, pero a, al menos en las internas no están metiendo la mano ni, ni regando el tepache, por así decirlo, ¿no? Que mantiene, pues obviamente, el peso en, en un buen lugar, que, que obviamente. Nadie esperaba, ¿no? ni propios ni extraños, aunque diga lo que diga Luis. No, no, yo yo lo que no esperaba y lo, lo he dicho es que tuviésemos hasta el momento una, una situación que sí, que sí por debilidad del dólar, que la incertidumbre mundial, que la fortaleza de las remesas, que los precios del petróleo, por lo que sea, pero también por la eh, relativa estabilidad de la economía mexicana, las expectativas ante la economía mexicana. Eh, yo lo que no esperaba es que no se fuera a depreciar el peso como o ha ocurrido eh, de manera como sistemática O natural En los anteriores Sí, sí. sí o, o natural el deslice que va teniendo, digamos, por, a lo largo Así del es, tiempo eso, bueno, por la misma inflación Claro, siempre eso beneficia y perjudica, o sea, hay quienes se benefician más, o menos hay quienes se perjudican O sea, es decir, un peso fuerte no es ven, eh, Tampoco eh, no es, Exacto. Sí, claro, sí, sí, claro, las exportaciones quedar, claro. nos pega y nos pega bastante duro. Y, y por otro lado, fíjate que, que lo que mencionabas ahorita de los ingresos que ha tenido el país, que, que han sido pues en cierta manera también altos, explica también una recuperación de la economía en el sentido de que la gente está saliendo, está comprando y hay un mayor consumo y que también se, se traduce en cierto, modo, en cierto modo en pago de impuestos ¿no? que está teniendo ahorita el gobierno, más las… Eh, pues vamos a decir la situación que vive el petróleo, que también obviamente es dinero que le está cayendo al gobierno, entonces no está mal ahorita como para andar eh, diciendo que las cosas no, no están funcionando, pero bueno, ahí va rodando, ahí va rodando como… Bueno, creo que eh, dentro de la circunstancia que es muy complicada, creo que sí hay que reconocer que eh, va caminando bien. No, eh, y, y francamente lo digo, también me… Lo conocemos desde hace tiempo a, a Esquivel, a Gerardo Esquivel, el secretario de Hacienda. De hecho, incluso él tiene una cátedra patrimonial, lo que es lo que se llama cátedra patrimonial, es decir… ¿En la UACJ? ¿no? En la UACJ, se sí, inauguró el año pasado, sí. Ah, mira, Sí, eh, uno de mis exalumnos es también parte de su equipo de trabajo, así de sus principales este, eh, eh, colaboradores. Colaboradores Y bueno, pues ahí está. Lo que quiero que me sorprende es que… bueno yo yo este, claro que lo he leído claro que lo he seguido pero eh, pues está manejando bien o sea tiene tiene buena perspectiva y, y en ningún momento eh, se alocan por decirlo así es decir en ningún momento este sacan Estas, estos costales de billetes y empiezan a gastar en todas partes son muy responsables no son a mí me parece que eh, están siendo muy responsables o sea, ahí va la cosa, ¿no? yo yo, digo, yo también lo veo así eh, y, y los números lo ven así También la inversión extranjera ha estado creciendo gradualmente Ahí va, tampoco es así mucho Ni tampoco es que estén trayendo muchas empresas Sino que las empresas que ya están están invirtiendo en el país no, De hecho la inversión extranjera directa es otro dato que podemos dar Este sí, último trimestre reportó un, un cambio positivo sí, sí, claro, o sea, están invirtiendo La las directa, países. la, la generación sí, de sí. empleos eso es decir, que una empresa llegue aquí, invierta en una subsidiaria aquí o que la empresa estando aquí crezca exacto, y contrate exacto. personas. Entonces, yo, es decir, cualquiera puede decir, estamos viendo algo eh, en términos de manejo macroeconómico de de, de, alguno, de otros gobiernos y también francamente lo tengo que decir, así, eh, a, a veces está con mejores resultados, ¿no? En, en, en algunos ámbitos, <risa> <momentos>, claro que <risa> sí. Mejor es que la copa del real madrid <risa> la no, que la 14 mejores resultados <risa> que, que otras que en otros sexenios hasta hasta el momento y sobre todo porque fuera de lo que eh, este fue la crisis de 2008 ¿De 2009 ah, claro este crisis gravísima pues también eh, este gobierno en el caso eh, del gobierno federal actual pues también se ha topado con una crisis eh, muy grave ¿no? No, claro, como todo el mundo al final del ah. día, ¿no? Bueno, aquí ya Arturo nos está mandando a corte, el primer corte de buen ah, Arturo. Porque, pero ahora sí lo saludamos, ¿por qué se porta tan mal con no, nosotros? No, no, sí lo saludamos, hasta le entramos a la quiniela y todo, ah, bueno, accedemos es. a todo lo que nos pide, yo no entiendo qué pasa, ¿verdad? <risa> pero bueno, vamos y regresamos rápidamente a unos comerciales. Regresamos, no se vaya.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 John Milton, el caballero de la hipnosis. 8 de la noche, auditorio Benito Juárez. Van a preguntarnos su especialidad médica y piensen lo que va a contestar. Su especialidad. Bacusólogo. que arreglo las patas, los c*** y los sobacos. Más divertido que nunca, John Milton, Duermas. Boletos en Don Boletón y taquillas del teatro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, regresamos ya aquí a, a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y regresamos a la mesa con el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas. Que tenemos aquí un índice interesante que quisiera él comentar. No, bueno, es un índice que anualmente... Este... Primero explica qué es un índice, porque a veces no queda muy claro lo que es la parte de un índice. Bueno, es una serie, vamos a decir así, de... Indicadores compuestos, es decir, que incluyen varias, este, eh, lo que sería el, el valor o el dato, el indicador de… O las de mediciones. Vari de, de varias variables que sintetizados o, o sintéticos como tales te muestran un estado, una situación. Y en mm -hmm. este caso, el, el, el índice de competitividad económica eh, que, que elabora el, el Instituto Mexicano para la Competitividad es este pues se encuentra, está compuesto por 72 indicadores distintos, ¿sí? Obviamente, 72 pues, hay, un, variables. hay una serie de ecuaciones que luego los, los, los sintetizan. Estos 72 indicadores eh, eh, este, se agrupan en 10, vamos a decir, en 10 subíndices distintos, un poco también para ver de manera desagregada cuál, cuál es el, el avance en términos de competitividad, de, en este caso de las distintas estados el, o entidades federativas de México, porque también este índice se elabora, pero no cada año, a nivel de las ciudades más importantes de México. Y, y en este caso, los subíndices, qué, ¿qué vienen? ¿Qué midieron, los, qué variables los son? Los subíndices son, eh, tienen que ver con derecho, medio ambiente, sociedad, sistema político, gobiernos, mercado de factores, obviamente lo que sería de trabajo y capital, economía, uh -huh. eh, relaciones internacionales e innovación. Eh, fundamentalmente esto. Lo, lo que hay que agregar es que eh, los, indica, los índices de competitividad, en efecto, sí son complejos a pesar de ser sintéticos, no obstante, eh, eh, un, un índice como el que genera el Instituto Mexicano de la Competitividad es este no considera hasta 115 variables distintas Puede que considera, por ejemplo, eh, el, el Banco Mundial, sí, claro, para, para medir la competitividad, de, de, en este caso, de países. Entonces, bueno, es un poco distinto. ¿Qué es lo que hay que decir de este índice? Porque es es importante y tiene que ver con el estado de Chihuahua. Eh, de hecho, el estado de Chihuahua está… Eh, en el lugar doceavo, ¿no? En el decimosegundo lugar. De, decimosegundo lugar. Ar, ar, digo, hay que decirlo, arriba de la media, o pero pero, arriba no, de la media, pero no quiere decir, es decir tampoco para nada. Lo que, para lo que sería el, eh, la capacidad eh, eh, física, el, el capital físico que ha acumulado el Estado, para lo que podría ser el, también eh, la, las inversiones que llegan al Estado, a mí me parece que estamos muy lejos de lo que aparentamos. De hecho re descendió en comparación de los últimos, este, de la última publicación a este descendió un lugar. Y bueno, hay que decir que vamos a decir cuáles son los primeros cinco eh, claro. federativas que, bueno, son lo que es, lo que se llama la Ciudad de México como el primer lugar, la más, luego eh, Nuevo León. Luego Coahuila, lo cual me llama mucho la atención, por eso, luego Querétaro y luego Jalisco. O sea, de ahí el único que se te cuela es Coahuila. Sí, o sea, como ¿Qué, que que me dices? Ha <risa> y es el eh, que subió de lugar. En realidad es está en el cuarto y sube. Eh, no obstante, bueno, es, este, lo que es eh, el estado de Chihuahua está en algo que se conoce como, o en la categoría de. Muy alta. De índice uh -huh. media alta. Ah, sí, claro, entre alta y muy alta, de sí. Él está el de muy alta, que es son la Ciudad de México y luego Alta, que son, como habíamos dicho, Nuevo León, Coahuila, eh, eh, Querétaro y Jalisco, y luego está eh, el Estado de Chihuahua como media alta. Sí llama la atención, hay que decir eh, que no estamos en donde pareciera que debiésemos estar en términos de, eh, vamos a decir, de la importancia de la actividad manufacturera, de un buen sector eh, minero, de un buen sector eh, agropecuario, entonces, pareciera que nos falta algo y puede ser con esto que estamos hablando. Mira, porque luego… Si por, porque está por encima y, y llama la atención eso, es decir, ver muy por encima de, de, de Chihuahua está Sinaloa y Sonora y Yucatán. Sí, A, eh, además bueno, es que cualquiera puede decir, ah, pues es que tenemos una industria maquiladora o… Bueno, que ya no les gusta que les digan industria maquiladora, pero… De bueno, industria de, de, de, de exportación. Manufacturera de exportación. De de exportación. Este, en, en este caso, bueno… Lo que, lo que pueden decir, mira, lo que tenemos es muy importante, que no sé qué. Bueno, sí, pero hay que entender que se miden varias cosas. No, me, me, me llama la atención eso. ¿No viene ahí a, a la mejor manejo de, de, de, de la cuestión fiscal, las la cuestión finanzas las finanzas públicas? Sí, en economía. ¿Eso pudo haber economía. hecho que no, retrocediera? Ay, que derecho yo creo que, que todas ¿eh? <ríe> o Adiós sea, o sea, Sinaloa Ahí por favor ¿no? Y también me llama la atención que en el 18 está Guanajuato eh Descendió tres lugares ese, eh, Perdón, uno, un lugar Y Quintana Roo en el 19 eh, Bueno, pero mira Lo podemos contrastar también Con eh, un, un índice ¿sí? Un índice que En este caso eh, lo, lo reporta en, en términos de México una, un organismo eh, que se llama eh, World Justice Project y que bueno para México, para lo que sería el periodo 2021-2022 a nivel de estados reporta un indicador que se llama indicador de adhesión al estado de derecho Ok, yeah. Seguramente es una cuestión C Con más de los, de, de los tribunales tal vez, de los de la y parte judicial legales, sí, sí, este eh, de lo que son contrapesos institucionales, eh, de lo que sería el, la dimensión del espacio cívico, ¿sí? eh, lo que podría ser el deterioro o avance de los sistemas de justicia penal, eh, de los avances en materia de corrupción. Y en este caso el Estado de Chihuahua tampoco está así como que llama otra vez la atención, no está entre los mejores. Eh, vamos a decir, estamos en la posición número 12 también. Estamos allí en... Y también en, en una porque luego pareciera que nuestro Estado, eh, eh, por lo que públicamente dicen los distintos niveles de gobierno, uh -huh. sí, nosotros, qué transparencia, qué rendición de cuentas, qué que... Todos todo los justicia, mecanismos. Todo vamos casi casi, no, o sea, somos noruegas. Estamos en vice. <risa> entonces, este, a ver... Tú decías, somos más pegados a Texas que a México, pero no, no, no, pero aquí te vas más lejos. Llama muchísimo la atención que, eh, bueno, los primeros lugares... En, en este caso, eh, son eh, Querétaro, luego Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes. Oye, y además aquí lo que estoy viendo, o por lo menos estos cuatro primeros estados, eh, son estados gobernados por el PAN. Bueno, no, ¿no lo dijiste tú. No, tú. Yo no, no, no, yo lo estoy diciendo. <risa> así, o sea, es decir, <risa> también, bueno, o sea, llama la atención que alguien quiere explicarlo de otra manera, está bien. No, claro, pero, pero fíjate, también es importante y no es porque yo esté a favor o en contra de lo que estás diciendo. Simplemente eh, hay una de, de las notas, digamos, que dice precisamente este estudio que es importante destacar que ningún indicador explica por sí solo el cambio que tuvieron las posiciones dentro del, del, del estado, no de sí, los no, estados. No hay un solo indicador. O sea, está por, muy complicado. Por que eh, el peso por, por más sí complejo solo, complejo que sea y más sintético que sea, que eh, eso se dice que explique todas las dimensiones del desarrollo. Claro. Sí, no, no no, hay ninguno, eh, entonces bueno, eh, luego vienen estados como Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas y de, de, de los estados de la frontera norte, curiosamente solo estamos encima de Tamaulipas. Sí, me llamó la atención a mí también eso. Este, o sea. Todos los demás estados fronterizos del norte de México están en términos de ranking, pues arriba arriba de este estado. ¿Qué es lo, qué es lo que nos está diciendo esto? Que eh, a veces confundimos el discurso con la con la realidad. Queremos eh, o eh, el deseo que tenemos de que algo sea mejor con, con la realidad. Sí, se dice mucho. Confundimos el deseo sí con la certidumbre. ¿Qué es lo que es? es lo que quisieras contra lo, lo que realmente con es. Lo que realmente es. Y aquí llama la atención. Que eh, no estamos, claro, no estamos en la lona, evidentemente. o sea, vamos Sí, a decir, sí, no, no, no somos guerrero, que es el último Por eh, ejemplo, el último aquí lugar. En, en, en el. Ah, sí, pues aquí está, en el último lugar, que de hecho son sí. Quintana Roo. Bueno, Quintana Roo también está gobernado por un panista en este momento. Yo creo que no explicaría por el último, sí solo. Sí, el yo. Claro, uh, sí. estoy, acla eh, estoy sí. aclarando esto. Bueno, en, en estos momentos está siendo gobernado por alguien, pero no explica. Sí, no, por sí solo, es más, no explica ni su gobierno la, en la cabeza <ríe> del gobierno. Luego está Morelos ¿no? y lo está Guerrero. Eh, bueno, eh, tenemos muchas tareas pendientes, eso es totalmente cierto. Eh, y creo que a veces nos dejamos llevar más por eh, la idea de querer demostrar en términos de administración pública que estamos arriba de no sé qué, que estas cosas que ya vamos, que, que casi casi el primer mundo, que, este, que después de, de, que antes de Chihuahua solo Dinamarca, Noruega y Suecia, y no es cierto, no es cierto, tenemos, estamos realmente, realmente, yo sí creo que estamos con unos déficits, unos faltantes increíbles, en términos de lo que son elementos de bienestar, y de competitividad económica. Claro, todavía nos quedan ahí. A ver, nos está mandando aquí Arturo corte. Vamos rápidamente. No lo, habíamos, no lo habíamos visto. Perdónanos, Arturo. Sí, no, pero acaba de alzar la, la bandera roja apenas. Entonces, vamos rápidamente a, a, a unos comerciales. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Y odio entre mexicanas y mexicanos. Y lo peor, una división impulsada desde el gobierno. Es tiempo de decir basta. Es tiempo de buscar la paz, la unión, la luz. De terminar con la oscuridad, terminar con la violencia. En México, necesitamos un nuevo amanecer. PRD. La UACJ te invita al concierto de alientos, vientos carnal. Con la Orquesta Sinfónica Juvenil bajo la dirección del maestro Lisandro García. La cita es este viernes 3 de julio a las 7 p.m. Te esperamos en el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario. Hermanos Escobar y Plutarco Elias Calles. Entrada libre con boleto. Obténlos en el CUDA en la Subdirección de Producción Cultural de 8.30 am a 3 p.m. Somos UACJ.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 La Radio Hablada, número uno en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio ¿Qué tal? Regresamos aquí a Solo Negocios y eh, antes de irnos a corte, estábamos eh, platicando con Luis Enrique Gutiérrez precisamente de, de, de un índice eh, que acaba de, de, de liberar eh, el Imco, que es el, el, el índice de competitividad Estatal eh, 2000 decir 2022 bueno sí 2022 es decir 2022 pero me, me confundí perdón eh, pero el caso es que este, este índice ya ya en este año eh, pues nos está dando una idea un poquito más cercana o el panorama de lo que es y de lo que se vive en nuestro país y aquí eh, permíteme comentar nada más uno de los, de los eh, cambios más importantes o de las informaciones que se destaca en este índice, para que ahorita la comentemos. La principal, o sea, bueno, de las principales es que Querétaro salió de los primeros tres lugares, que ya ves que el Bajío, este, concretamente Querétaro era el que andaba moviendo eh, digamos todo, toda esa parte del Bajío y eh, pasa de la posición tercera a la cuarta y que esto se debe entre otras cosas a la brecha salarial entre hombres y mujeres, ya que se amplió en términos porcentuales por seis puntos. O sea, quiere decir que pasó del 13 contra el 19. Sí, o sea, que en términos de empresas responsables, por ejemplo, como socialmente responsables, sobre todo en términos de género, no... No, no están haciendo no su están, tarea. No están haciendo su tarea, ¿no? Ah, sí. Pero bueno... O sea, se, ah, se amplía Sí, pero derecho. mira, esto, estos in indicadores, que, como tú bien lo dices, y hay que insistir, no te dan todas las dimensiones de... de pero bueno, ya si el índice de competitividad económica te considera 72 distintos indicadores... Bueno, por lo menos tómalo en cuenta para claro. en algún momento saber uh -huh. qué está pasando. Pero a partir de ese indicador se, se dice, ¿cuáles son los primeros cinco estados del país para trabajar en México? Es decir, los que ofrecen mejores condiciones. Y también uno podría decir, Chihuahua, claro, Juárez, vamos a recibir. <risa> y de sí, Chihuahua porque a Juárez. Falta, porque crece uh -huh. la industria manufacturera de exportación, uh -huh. hay que traer gente. Ese famoso claro polo sí, de atracción. Tenemos que ese polo de atracción sí. y... Y no sé qué, y otra vez el discurso de la, de la ciudad desarrollada, este, ¿no? Pues, no sé. Pero no. ¿Cuáles cuáles fueron los no estados? Está, el estado de Chihuahua no está tampoco ahí. El primer estado, curiosamente, el estado este, número uno es… Ah, bueno, antes que todo quiero hablar sobre lo que considera, se considera para, precisamente, definir cuál es… El, el mejor lugar para trabajar. Para trabajar. Eh, son el nivel de salario, ¿sí? por lo tanto, quienes tienen el mejor nivel de salario. Evidentemente ingresos. Evidentemente, Chihuahua desde hace muchísimas décadas no tiene el mejor nivel de ingresos. Eso se les ha dicho a la industria este, manufacturera de exportación desde hace tiempo y no. Y si lo dudan, vayan al paso, a comprar. No, si lo dudan, compare, comparémonos con, con el bajío y con... Claro, a, nivel, a nivel, nivel salarial al final del de día. nivel salarial en Juárez es, es bajo comparado con esto. Bueno, el mejor nivel de salarios también, las jornadas laborales por debajo de las 48 horas. Claro que eh, nuestra el aparato productivo, eh, sobre todo el más importante en esta ciudad, considera que hay que trabajar porque hay que trabajar. Es, o sea Claro, o sea, es un nivel de bienestar prácticamente, sino, menos o sea, horas pero más salario. Es que ellos digan vamos a hacer semanas de 40 horas o de 35 horas oh, impensable, no impensable luego eh, mayor población con educación superior supongo que es en términos proporcionales obviamente y eh, un eh, fuerte énfasis en capacitación laboral esos son los cuatro variables que se toman en cuenta de acuerdo precisamente a este índice de competitividad estatal sí que tiene que ver con el mercado de factores como ya habíamos dicho que era uno claro. de los rubros y en este caso, el primer estado es Sinaloa. ¿Sinaloa? Así es. Uf, bueno, no me la esperaba esa Sinaloa. El segundo, uh, Baja California Sur. Que no, bueno, ahí, se, pues, sí, continuo, sí, sí, pero, pero no es una sorpresa Baja California Sur, al final del día. Y Nuevo León, tercer lugar. Nuevo León tampoco sería Ahora, sorpresa. Eh, lo que hay que decir es que Sinaloa mantiene el lugar, o sea, en términos de mercado de factores, como mejor lugar para trabajar. Mantiene el primer lugar. Baja California Sur es la sorpresa porque sube en tan solo un año, bueno, eh, sube cuatro lugares. Movió cuatro lugares. Luego en Nuevo León eh, está en tercer lugar, Baja, Baja un lugar. Claro, pero digo, al final del día Nuevo León era era esperado. ¿no? Que, sí, que, la que Ciudad estuviera. de México está en cuarto lugar. Y como 12. Y, y, y en este caso Sonora en quinto lugar. Otra vez dos estados del norte, del, de lo que sería la frontera norte del país superan a Chihuahua y finalmente Baja California Sur y, y Sinaloa de alguna manera son el norte también del país. Sí, bueno, pero todos al final del día son los que están en el norte. O sea, el mejor lugar para trabajar si fuera por regiones es el norte. El norte, así es. El norte, pero aún así dentro de los estados del norte no todos son iguales, ¿no? Eh, es lo que cabría decir aquí, o sea, no se acerquen a Chihuahua, Chihuahua no está dentro de ese de ese ranking, ¿no? Que podría sí, estar por, eh, tenemos, este, como, tú, como tú bien lo comentabas, pues un problema también que tiene que ver con la brecha de ingresos. ¿sí? Eh, eh, brecha de ingresos eh, entre hombres y mujeres. Así ¿no? es. Eh, también el índice de lo que sería la participación económica de las mujeres. ¿Tenemos menor de participación que, de mujeres? Luego eh, mejores condiciones de vida. Y aquí sí hay una serie de como recomendaciones para... Para mejorar las condiciones del mercado laboral. La primera de ellas es identificar las raíces de la informalidad en la región, es decir, finalmente eh, Seguimos cargando. identificando la informalidad con precariedad no también y con menores salarios. Como largo, sinónimo de, de, de menores, sí, claro, ingresos. menores ingresos, poco eh, acceso a la salud. Adoptar prácticas para atraer el talento de más mujeres, esa es otra es recomendación reformar el sistema de seguridad social, en este caso para reducir el costo que las empresas se enfrentan al, al formalizar los empleos, claro. claro. Y como cuarto, generar un entorno de negocios con condiciones propicias. Bueno, esto es una tarea para, en este caso, para la Secretaría de Economía ¿no? de, de, del Estado seguramente también para las oficinas de promoción económica del, del, del municipio, eh, que tomen en cuenta esto. Yo, yo quisiera pensar que este tipo de diagnósticos a partir de indicadores que, que como ya sabemos no van a considerar todas las dimensiones del bienestar, del desarrollo, de la misma competitividad, pero creo que abarcan una, una significativa propor, eh, proporción de, de, de estos, creo que al tomarlos en cuenta ya se han sentado a la mesa y se han generado planes estratégicos para resolver. No lo que ellos creen que deba resolverse, sino específicamente estos temas. A, a veces pienso ¿Sí? que pecas tú de inocente. ¿no? <risa> es que, no, a ver, o sea, es, decir, es que yo, yo sí lo entiendo, o sea, y te lo voy a decir porque, o sea, sí, sí entiendo lo, lo que tú me estás diciendo, donde, digo, lo más lógico, sobre todo dentro de la función pública, lo primero que tienes que hacer es hacer un diagnóstico, pero aquí ya te hicieron el favor. Ya te hicieron el diagnóstico, ¿no? Ya te bueno, sacaron el diagnóstico. No tienes que casarte con un indicador. Pero bueno, ya te están dando un norte. Te están dando, norte, información te están dando un norte. Que sí tienes que tomar en cuenta. Claro. Y luego a partir de ahí, bueno, ahora sí hago mis planes de acción y mis estrategias, como dicen. Pero yo creo que estamos a años luz de, de lo que de, sí de es muy ocurriendo. difícil es eh, que a alguien en la función pública te diga o incluso dentro de la iniciativa privada te digan no no yo no quiero que los trabajadores este tengan mejores salarios o no yo no quiero que trabajen que, menos que trabajen horas. menos horas es, es, va a ser muy difícil que te lo digan aunque aunque lo piensen porque en la en esto de la de la discusión sobre más días de vacaciones sobre reducción de jornadas laborales pues obviamente Europa lleva a la delantera y es algo que se recomienda, es algo en que incluso ya gran parte del sector privado de varios países dicen es un elemento de competitividad más vacaciones y menores claro, jornadas laborales, y, y. pero es impensable en una en una industria como la manufacturera Está muy casada con la cultura norteamericana en donde se dice: entre más trabajes, mejor. No me importa que no atiendas a tu familia, no me importa que no tengas. Este que no hogares, duermas, que no tengas socio, no, no me sé. importa. O sea, tú, eso, o sea, Digo, es la cultura al final de del trabajar, día, trabajar trabajar. es mano de obra intensiva lo que, lo que vendemos. Entonces, es, es trabajo, es trabajo, no hay doter, no, no no es descanso. Pero también aquí hay un punto importante que, que, que hay que mencionar desgraciadamente muchos de los funcionarios que están a cargo, no solamente de la política pública, sino también de, la, de las acciones, vamos a decir, públicas, al ver este tipo de índices, tienen algo como se llama el, el sesgo de confirmación. Solamente toman lo que les conviene o lo que, les qui o lo que quieren replicar. O sea, ven lo positivo. Ah, mira, sí. dicen esto. Mira, dicen en... eso Y lo demás como que no lo, lo ven. Ponen debajo de la alfombra. Sí, no lo ven o no les interesa <risa> sí. que lo es platiquen. Lo que... <risa> cuando realmente deberían estar haciendo lo opuesto. O sea, ver en qué estoy mal para corregirlo, y posteriormente, bueno, en lo que estoy bien, pues eso no tengo que pero meterle Pero además mano. hay que tener claridad que eh, este, las variables en las que puede impactar la política pública y luego modificar eh, el valor de los indicadores, no, no son de cambios de cortísimo plazo, o sea, hay que entender que van cambiando, eh, hay que esperar que se modifiquen en el mediano plazo. Y eso, pero eso lo, lo tiene que tener consciente, va, es decir, vamos a establecer estrategias que modifiquen, eh, si son 10 grandes rubros que considera el Instituto Mexicano de la Competitividad o los rubros que considera el Banco Mundial de, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos entonces, a ver, ¿cómo impactamos en ello? Y es Ajá. obvio que no solo tiene que ser una estrategia pública, tiene que ser un... Eh, un, eh, este, pues un elemento de coordinación ya no de la triple hélice que ya vamos retrasados y si lo decimos o de la cuádruple sino de la, quíntuple dijo en la campaña la quíntuple, ¿no? no es la quíntuple ya no a no pero pero, es... pero en la campaña no que creo que maru eh, había dicho vinculación con la quíntuple o la ter... estaba dentro de los planes o sea yo, yo recuerdo haberlo ah, no. yo supongo haberlo que leído. sí bueno, o sea porque además es parte de un día mm -hmm. discurso común Claro, no, no, no de Normal, en Chiapas hasta Chihuahua, <risa> ya, sí, ya, no ya lo traen toda la Secretaría. Y ahora se habla de la quintuple hélice. Bueno, eh, entonces eh, hay que, debe haber coordinación y estrategias también claras del sector privado en esto. ¿sí? Claro. Mira, aquí presento los datos que tú comentas, Baja California Sur y Nuevo León tienen mayores ingresos laborales con 13.141 y 11.125 pesos mensuales, respectivamente. En contraste, en Oaxaca y Chiapas los ingresos laborales son 6,071 pesos y 4,912 pesos mensuales respectivamente. ¿Para que va nada más el claro oscuro o, o más bien el blanco y negro? Claro, de alguna forma no. todo eso en algún momento debe convertirse en, el, aunque las diferencias son menores en términos regionales como en países, es decir, en países de lo que se llama paridad, poder adquisitivo, un poco el valor que puede tener un peso y con lo que puedes adquirir con ello, en, en cada estado, ¿no? También es diferente, pero sí nos habla, no, con, y, completamente y, nos habla definitivo. de una gran diferencia. No, y aquí está, nos está mandando a, a corte, eh, Arturo. Le gusta interrumpir. Sí, pero, pero deja, ahora que regresemos, ahorita que regresemos, lo comento, vamos rápido a un comercial, regresamos.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 Los Indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM.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 Facebook como Contratación Criticon. Te esperamos. Universidad Nacional 2022. Te invitamos a que asistas con tu familia a las diferentes competencias deportivas: fútbol, béisbol, atletismo, básquetbol, tiro con arco, entre muchas otras disciplinas. Conoce el calendario completo y las sedes en universidad2022.uacj.mx. Entrada libre en todas las competencias. Gracias a Power Ray, del Río, Centro Médico de Especialidades Enalte, Big Media y Ruba. Somos UAJ. Regresa.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 Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ok, regresamos aquí a Solo Negocios, mi nombre es Manuel García y estamos comentando junto con Luis Enrique Gutiérrez Casas, que aquí está a un lado mío en la, en, en la mesa, el índice de competitividad que, que acaba de liberar eh, este, imco imco eh, en este índice de competitividad estatal de 2022. Y, y una de las cosas que me llama la atención es que Jalisco, dentro de este índice, destaca por ser el estado más innovador. Y, y lo comento porque al final del día también es algo de las cosas de las que se ha sentido, vamos a decirlo, orgulloso el estado de Chihuahua por tener el centro, vamos a decir, de, de, de Delphi. El centro técnico, que es uno de los generadores más importantes de patentes, hay que decirlo, a nivel nacional. Y en este caso, Jalisco eh, destaca en, en, en este rubro de, de innovador, ya que desarrolló 5.73 patentes por cada 100.000 personas económicamente activas durante 2021, cosa nada desdeñable. O sea, es, es altísima no, la claro. cifra, mientras que en otras 14 entidades, esta cifra es menor a uno o sea, en realidad tal vez no estemos tan mal ahí en ese rubro, pero 5.73 es algo enorme. Además parecía inalcanzable para los próximos 3, 4 claro. años. Claro. Sea, porque hay que decir así, eh, la, los sistemas de innovación no, eh, no se desarrollan y se fortalecen inmediatamente. No, no, claro. es el resultado de muchos años eh, de trabajo. Muchos de años de trabajo, en efecto. Aquí y luego este, seguramente también podríamos invitar a... a a la gente que está encargada en términos de eh, definición de políticas públicas o de coordinación o de gestión de algunos recursos este, claro si hablamos del sector público no es que sean un mundo de recursos no, no en realidad el, el sector como tú dices el sector privado no genera patentes salvo obviamente el, el inversión extranjera sí, que, que, que no nos un poco de esto. Eh, Entonces... Este, fíjate, así como hemos dicho que la pandemia, con la pandemia redescubrimos nuestro subdesarrollo uh -huh. Yo ahora en este programa estoy redescubriendo el subdesarrollo de, del sector empresarial Redescubriendo No, es que, ¿sabes que eso de las patentes es un caso interesante Porque tú decías, obviamente que en México ni los privados lo hacen Pero tampoco el, el, el, el público, o sea, no es nuestro fuerte no es nuestro fuerte, pero al final de la investigación la va moviendo, en, en el caso de México, las universidades públicas, siendo que, que en el mundo las universidades privadas y las empresas, en los bueno, países a desarrollados. Bueno, sí lo, lo hemos comentado, hay datos así clarísimos, específicos, eh, es decir, ni siquiera es así como una especulación. De hecho, creo que lo comentamos un poco en, en, la, en el programa anterior, eh, en la edición de, del martes, en donde eh, decíamos, a ver. En Estados Unidos, que no es eh, no, eh, que es, vamos a decir, un país con el que normalmente nos comparamos, aunque en términos eh, paradigmáticos eh, está Corea del Sur, están economía, economías emergentes como China, está Israel que tiene una inversión gigantesca en, en eh, esta tecnología. Uh -huh. Pero bueno, con Estados Unidos, el 72% del gasto en investigación y desarrollo en los Estados Unidos lo hace la empresa privada. Claro. Y tiene recuperación, además. bueno Y, y eh, bueno, recupera. Y precisamente por eso es tan alto, porque si sí tienen recuperación. Claro. Eh, eh, y algo distinto pasa en un país como el nuestro, hay que explicarnos por qué. Pero él, eh, precisamente, precisamente es al revés, es, es, es una relación casi, casi inversa. El 72% de la. No, no, perdóname, en, en el caso de México, discúlpame, solo el 18% del gasto en investigación y desarrollo, lo hace el sector privado. El claro. resto, el resto, así, pero en, en términos generales, fuera de, de algunos ONGs o que tendrán también algún papel en este en esta área, el resto lo hacen las distintas universidades, obviamente a partir normalmente del presupuesto público. Ah, claro, no, no apostando de sus propios recursos ¿no? no, creo que las universidades también les falta un poco tener esa visión Lo, lo que pasa ah. es que le, ha, le han apostado Y yo he visto, nos lo comentaba Ramón Mario Cuando vino de, de, de, la, de la UACJ explicándonos los registros Que las universidades obviamente están empujando Para tener cada vez más patentes Y vivir en cierta manera esas patentes Pero todavía estamos muy, muy, no, muy no, lejos me parece, de, de esa que me parte Me parece ¿no? que se apunta sí. en buena dirección Sí, y solo si sí, realmente se espera que haya rentabilidad de esto. Claro. Pero la pregunta es si el mismo sector privado que lo empuja el estímulo del beneficio eh, no ha visto re, eh, la posibilidad de ser de rentabilizar la investigación y el desarrollo, eh, ¿cómo lo van a hacer las universidades? Eso es una pregunta que, claro, podrá tener varias respuestas de gente que esté más eh, dentro de este tema. Claro, es, es que estamos esperando que, que, la, que la tecnología tenga pérdidas y al final que esas pérdidas las asuma el, el gasto público. Pero no debiera ser así. Si te puedes pensar, en realidad la tecnología lo que busca es precisamente mejorar procesos, mejorar productos, mejorar materiales, que en el largo o mediano plazo es, es rentabilidad. Finalmente lo que estamos aprendiendo de esto es que la competitividad, afortunadamente, se mide no solo a partir de salario, sino hay un... Una gran diversidad de variables que intervienen en la competitividad, en la atracción de inversiones, y no solo en atracción de inversiones, en la atracción de población, en la atracción de capital humano, de talento, y al de final. de talentos, y en ese sentido hay que valorarlo y la, la, la gran responsabilidad que se tiene, y además el hecho de que nos coloca en una situación real, o sea, es decir, ya no más discurso. O sea, dónde estamos y qué vamos a hacer. Ya nada discurso de que, de que tenemos la planta más bonita allá en no sé dónde, no. que se llegó no sé qué planta. Que contrataron dos mil trabajadores. Que además también puede sí. ser un mito porque de dónde, es, o sea, no está llegando gente a, todavía a la ciudad así como. Claro. No, eh, no es el polo de atracción y ya vemos por qué. Ya vemos por qué. Entonces sí. eh, eh, todo eso estamos aprendiendo y eso pues. Eh, Podría haber varias respuestas, claro que sí, porque solo estamos exponiendo un problema, tanto del de sector privado, que es así, debe ser, este, tiene una gran responsabilidad, y del sector público, que a su vez tiene una gran responsabilidad en esto. Claro, toda, todavía nos falta nos falta mucho y nos falta mucho por, por avanzar en esta parte. Y, y sobre todo una cosa que quisiera también mencionar ahí, muchas de estas variables que, que están viendo la competitividad no son económicas como usualmente se pensaba. ¿No? que es a lo mejor el sueldo o a lo mejor el, el, este, el, ingresos de otras partes de, lo, de las personas, aparte del sueldo o a lo mejor el dinamismo económico de una región, sino cuestiones como la seguridad, el respeto al Estado de Derecho, este bienestar. Mira, el mejor, y que aquí sí voy a decir que me disculpen porque sé que pueden ser varios, este, varios factores que llevan a una familia, a una persona a decidir lo siguiente, el mejor... Eh, indicador tal vez de que esta no es la ciudad más competitiva es que varios de, de la gente empresaria de esta ciudad no vive en esta ciudad. Claro, el primero... De, de entonces entrada. dices, oye, pues, eh, eh, ¿son competitivos o no? ¿Por qué, ¿Por qué te vas a otra ciudad a vivir? No, no, pero podría <risa> ser que son competitivos, porque al final el dinero pudiera salir de esta ciudad, pero no el bienestar que quisieran. Pues, sí, pero el bienestar es parte de la competitividad. Claro. no, sí, claro, claro. ¿dónde vas a pasar el domingo, no? Eh, o sea, entonces, eh, eh, exactamente, entonces ahí la pregunta, la cuestión es esa. Si eso ocurre, es decir, que quienes, su, bueno, que quienes asumen que la competitividad es un elemento fundamental para las para la atracción de población, de inversiones, para la generación de bienestar en la ciudad. O sea, que vivas en otra ciudad, en este caso la del Paso, entonces me estás diciendo que esta ciudad no es así. Es un mal necesario, lo, bien. ¿Lo ven es como un mal bien, es? Y en economía se le dice es un bien inferior. <risa> bien inferior. Sí, oh, ese, okay. con respecto a un bien superior, que es claro. en este caso el Paso, Texas, y el bien inferior es Ciudad Juárez en este caso visto de esa manera, sí. Claro, pero fíjate, uno de los puntos, y ya para, para irnos, eh, a, antes de despedirnos, donde sí salimos alto en el índice es en relaciones internacionales, ahí el mejor o la mejor entidad fue Chihuahua. Ahí <ríe> sí. Ahí sí, ya nada bueno, más. Ya, ya estaría que no, no, te, no, sí. no estamos al lado. Sí, digo, ya, ya estaría, y, y es por eso. Pero bueno, superamos a, a, a, a estados como Baja California, ¿no? que también tenían una buena relación con Estados Unidos. Pero bueno, pues eh, hasta aquí no, nos, nos llegó el programa. Ya nos están indicando que se nos acabó el tiempo. Eh, nos escuchamos la próxima semana en este mismo espacio y mañana Alejandro Sandoval eh, en este mismo horario de 4 a 5. Gracias. Gracias.